Oye Raúl. Sí, dime. ¿Y esa camiseta? ¿Esta camiseta? Nada, jarrock mis cojones. ¿Tienes un jarrock café en los cojones? Sí, lo inauguramos el mes pasado. No me habías dicho nada, ¿eh? No viniste. ¿No te invité a la inauguración? ¿Me enviaste a mí? No. A mí no me has dicho nada. Primera noticia que tengo de eso. ¿Has mirado, ¿Has mirado el gmail? Yo lo miro, pero aquí hay nada. nada, eh. A ver, un momento. Mira la carpeta de spam. Vale. Sí, ¿a que sí? ¿Verdad? Sí. Hombre, Tienes razón. Esta, esta es la carpeta de borrados. La había olvidado, es verdad. Uh -huh. La había olvidado que pase de ella. Sí. Hombre, es que te gusta a ti mucho poner en duda si alguien tiene o no un hard rock en los cojones, mm. pero desde luego que tengo un hard rock en los cojones. Me alegro. Uh -huh. Me invitas un día. Por cierto, eh, ¿para qué me has llamado? ¿Yo? Sí. A ver, por la nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Como es la última sí. vez que vamos a hacer un vídeo aquí en la habitación y tal. Bueno, sí que es verdad, ¿eh? Sí que es verdad que es la última vez que grabamos aquí, mm. que antes lo hacíamos mucho, de, ir, claro. de irnos a la OFI. Sí. Crea una nostalgia. Claro. Eh, podríamos hacer, ¿no? Como. No sé, cuenta un chiste de esos tuyos así. ¿Un chiste yo? Sí, cuenta un chiste, va. ¿Para recordar aquello? Sí, sí. Uno ¿Un malo. Y, y luego yo pongo la cara. Cuenta un chiste malo, ¿vale? Sí. Ah. Un hombre, ¿no? Que va por la calle y se encuentra con otro hombre. Sí. Y... Vale, da igual, da igual. ¿Eh? ¿Estás poniendo la cara? Sí. Ah, Qué bueno. recuerdos, ¿eh? Qué <ríe> risa. Qué bueno, eh. sí. Qué risa. Sí. Eh, otra cosa que, que hacíamos mucho. Las hostias. Te, pod te podría dar una hostia, es verdad, sí. No, yo te las daba a ti. Ah, ¿tú me las dabas a mí? Sí. ¿No te acuerdas? Ah, bueno. Antes lo hacíamos así, te la doy yo, ¿no? Sí, también me das tú hostias, sí, pero... ¿Por cambiar? Aquí. Sí, ¿no? ¿Una hostia tuvo a mí ahora? No. No, mejor te la doy yo a ti. Sí. Te la doy yo y así quedará no, como no. recordatorio de aquí. No, no, mejor te la doy yo a ti. No. ¿No? No lo veo buena idea. Es que no me parece tan gracioso. No. Te, una hostia siempre es graciosa. Te doy una hostia, va. No, da no, no, igual, déjalo. Claro. Podemos hacer una pausa muy larga. Ah, los silencios, eso lo hacíamos. Los silencios, podemos hacer un silencio sí, ahora. Vale. ¿Hacemos un silencio? Sí. Venga. raparme raparte? ¿Podría raparte. ¿Me rapo? Venga. Bueno, sí, ¿no? ¿La llevas en algún sitio? A ver, yo soy de llevar una máquina encima por lo que, que ver, pueda ya. pasar. ¡No, espera! Para, para, para. ¿Qué pasa? ¿Y si lo hago yo? ¡Tú! ¡Raparte! ¡Claro la novedad! Hombre, es aún más. más. Shh. Déjame, déjame. No, pues, eh. Ba vale. Ah, mira qué bien, qué bien, ¿eh? Lo has hecho, Iván, lo has hecho, claro que sí. ¿Sí? ¡Ah!